y bienvenidos a mi primer video de este canal pues nada muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo viaje en este nuevo emprendimiento y no podía ser con otra cosa para empezar el canal por todo lo alto que como uno de mis ingredientes favoritos en todas las formulaciones que pueda ver y es la niacinamida ¿Por qué? Porque la necinamida tiene múltiples funciones, tiene múltiples propiedades, es como el santo grial que uno siempre ha estado buscando, que le sirve para todo tipo de piel, no importa si tú tienes piel seca, piel mixta, piel grasosa, sobre todo si eres una piel acnéica y sensible te vas a beneficiar muchísimo de esto y las pieles sensibles les va a encantar este ingrediente. Y pues nada, sin más Comenzamos Para quién está indicada la niacinamida es para todo tipo de piel Es un mito que es solamente para las pieles acnéicas Ciertamente en los años anteriores se utilizaba muchísimo en formulaciones para piel de tipo acnéica pero se ha visto otro tipo de propiedades que son súper positivas y que le va a beneficiar a cualquier tipo de piel. Por ejemplo en mi caso yo tengo una piel tipo mixta pero hacia los meses de invierno pues se me seca muchísimo más tanto que se me llega a abrir y se me llega a hacer una grita y sangrar la piel dependiendo de cuánto frío, y cuánto estrés y qué tan mal coma porque la dieta lo es todo también. Entonces, en esos meses es donde yo más me veo favorecida con el uso de eh, la niacinamida porque tiene una acción antiinflamatoria. Esa es una de las propiedades que tiene. Una de las más importantes y por eso es que todo tipo de piel se puede beneficiar de este ingrediente. La segunda es que es seborreguladora. reguladora. Entonces a esas pieles que son mucho más grasosas, que son de mucho más tendencia acnéica, pues con la niacinamida se les va a regular lo que es la producción de sebo. Al regular la producción de sebo, pues bueno, simplemente tu piel permanece con los poros poco más limpios y no se obstruyen tan fácilmente, por lo tanto no tienes brotes en la cara. Luego también ayuda muchísimo con la producción del colágeno y esto es súper importante. Por eso es que también tiene una acción antiinflamatoria. Al tener un bajo peso molecular ella puede penetrar por todas las capas de tu piel y logra eh, introducirse a las partes más profundas haciendo un efecto de eh, reparación a nivel de colágeno. También tiene un efecto de eh, fotoprotección. No sé si sabías que tenemos dos tipos de rayos ultravioleta, seguramente a estas alturas ya lo sabes. Tienes los rayos ultravioleta A y los rayos ultravioleta B. Para que tengas una idea, como regla mnemotécnica, los ultravioleta A, del inglés anti-aging, ¿no? Aging con el A. Y, eh, que son una anti-A, <ríe> los ultravioleta B vendrían a ser de burning, de quemadura, entonces... Por ese lado te, te tienes como una regla hemotécnica de A. Bueno, los A son para entidad y los B son los que atacan a nivel superficial de las quemaduras. Pues la niacinamida va a ayudarte a reparar esas capas superficiales de quemaduras que podemos tener por el sol. Incluso puede reparar lo que es los daños por el tipo de polución que podemos tener en las ciudades más pobladas y contaminadas. Me ayuda también con la hiperpigmentación porque reduce lo que es la síntesis de melanina. Tú al tener menos síntesis de melanina en tu piel, pues tienes menos probabilidad de tener manchas, así que si tienes una piel que tiene tendencia a mancharse, pues también te puedes ver beneficiado de la niacinamida. Otra cosa súper importante que me preguntan es qué interacciones puede tener la niacinamida o cualquier producto entre sí, hay una particularidad, la niacinamida es muy buena pero no la puedes utilizar con vitamina C, ni con ninguno de sus derivados, porque chocan entre ellas y te generan un efecto de irritación dentro de la piel, muy lejano a lo que quieres obtener con el efecto antiinflamatorio. Entonces siempre que vayas a utilizar miacinamide tiene que estar separada de tu aplicación de vitamina C. Esto tenlo en cuenta tanto para tónicos, serum, cremas, cualquier producto que te vayas a aplicar. En cuanto a la dosis que debes utilizar de niacinamida varía muchísimo dependiendo de la formulación Hay desde formulaciones del 2% hasta formulaciones del 10% o más En general es un ingrediente muy seguro para la piel por sus innumerables beneficios y a dosis altas, sigue siendo seguro. No es algo que se tenga que tratar necesariamente dentro de una cabina o un centro estético. Pero las formulaciones más comunes que tenemos en el mercado a redondean entre el 2 y el 10%. Por ejemplo, una de las formulaciones que viene excelente para la gente que quiere tener un efecto despigmentante leve y sobre todo un efecto calmante es la crema de centella asiática de Purito. Eh, Purito es una marca de cosmética coreana que mmm, tiene esta línea de centella asiática y dentro de la crema tiene un 2% de niacinamina y un 50% de centella asiática dentro de la formulación. O sea que está genial para aquellas pieles que son sensibles porque la centella asiática también va a tener un efecto calmante sobre la barrera de la piel. Y luego tienes formulaciones como las de The Ordinary o las de Inkey List en donde tienes un 10% de concentración de niacinamina este 10% de concentración pues tiene también un efecto mucho más regulador. y aunque digas ay 10% es como mucho no sé si utilizarlo yo utilizo 10% y no tengo la piel tan grasosa como para utilizar un 10% como si fuese una, un, una piel oleosa pero lo utilizo porque utilizo retinol a altas dosis y lo que busco es un efecto calmante por parte de la niacinamida luego de aplicarme el, el retinol en mi, en mi rutina nocturna. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, en donde, bueno, está muy bien el ingrediente, está excelente, me encanta, pero ¿cuándo me lo pongo? O sea... Mmm. ¿Qué me pongo en la mañana? ¿En la noche? ¿Qué pasa aquí? Y simplemente es un ingrediente que te puedes colocar tanto en la mañana como en la noche. Simplemente tener la precaución de no unificar, de no, de no tener en concomitancia con el ácido escórbico ni ninguno de sus derivados de la vitamina C por el efecto contrario, por el efecto de irritación que tiene. Yo particularmente... Pues sí, lo utilizo junto con el retinol, como te comentaba, por el efecto calmante que puede generar en eh, mi piel por el uso del retinol. Así que me va genial por las noches porque el retinol se aplica por las noches y en la mañana utilizo mi ácido láctico, mi vitamina C y todo está perfecto porque separo las tomas, las tomas, <risa> separo las aplicaciones perfectamente. Pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal si quieres seguir viendo más contenido como este. Y déjame en los comentarios cualquier duda que tengas. Hasta el próximo video.